Hola qué tal, esta es una invitación muy muy especial para todos a que escuchen la Superior Stereo en donde apoyan el talento colombiano, el talento nacional y por supuesto el talento latinoamericano el talento extranjero, el talento que viene de otros países la verdad que eh, les invito a que escuchen la Superior Stereo no se lo pierdan, tiene muy buenos programas se los dice el ángel de la música ranchera